Hola a todos, soy Fax Ultra y hoy estamos en un nuevo video de Sonic Mania. Sí, ya sé, dije de que no iba a continuar con este solo. En, bueno. Acabo de empezón de la aquí en la manía. Me voy a Me instalo un mod para que se vea el suelto Me han cuenta de que ya hice. Como, dos videos en una semana por ahora. Y es que me estoy intentando poner los videos. Pero que no quedan tantos. Amigos, amigos en segundos que pasaron rápido creo que tengo que estar en el ал奏 <refugees forever>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 cayó por un barranco. I'm going to go Gracias. Ah, ¿qué hice? Creo que creo que lo Ah, si sí, me buge eso. Me pasó dos veces, ¿eh? Una en mi partida personal y otra en esta Listo. Bueno, si yo acá estoy un problema Acabo se me da más a la, a la conexión Ay no, ay no Es en serio Estoy maldísimo No <risa> Sonillos, ellos, son ellos En serio, perdió una causa de Emerald. Y encima tengo que obtener una vida para que vuelva el sonido. Que un buque. Oh, no, no, me y esta parte. no, es buque. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sonido, no, no, música. Esto no, no, no, sonido, no, no, no, no, no, no, no,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 タタラタタタラタラタタラタタタラタラタタラタタタラタラタタラタタタラタラタタラタタタラタラうんうんうんうんうんうんうんうんうん<音声><音声> It's <laughs> 4 4 42000 <risa> <risa> da <laughs> Ustedes lo sienten tan mal como yo, ah... ay, no, mis anillos, ay, oh, no, mis anillos. ¿Por qué no reconoces a, a las estrellas? Pam, vale, pam, pam, pam, solo quiero ir al jefe lo más rápido posible. Vale. vale. Es muy estático, no tienes que estar todo el tiempo inyectando cosas a cosas. Así y es muy estático, no. No es tan energizante. Campo ah. no, no mucho con, con lo del todo de que, Es muy divertido. No, acá tenés que ir todo el tiempo lentito y seguro porque hay dos enemigos cada dos por ti. Uy, esta fase. Quisiera escuchar todo, pero... Eh, sonidos. Boxes de sonidos. Bien. Oh, miren. Ya gané este boss. Está ganado. es en serio ni siquiera es el sonido de ganar ah, se me ocurre una idea es en serio no hay opciones en el mundo bueno ah, ya fue Eh, bueno, pararé el video por ahora porque, porque eh, no me funciona el sonic. Así que, chao, lo, nos vemos otro día, chao.